que tú Nosotros estamos haciendo una protesta pacífica Y él dijo que le den Él entonces no le iba a pasar por arriba No, no, no, que Él le dijo que siga, entonces él iba a pasar por arriba Yo lo grabé Él le dijo sigue, entonces él iba a pasar por arriba Yo lo grabé, yo lo tengo aquí Hicimos una, estamos haciendo sigue él no le iba a pasar por arriba. él le dijo no. que sigue entonces no le puede pasar por arriba. Pasar la calle, no? ¿Esto? ¿Esto? ¿Por qué no? ¿Por no? qué no? ¿Por qué no? tú por el pero usted le dijo que siga. Pero que yo le pueda pasar por arriba. Ustedes están haciendo algo.